Hola, ¿qué tal queridos amigos? Un cordial saludo en este día domingo, este tercer domingo de la Pascua, primer domingo de este mes de mayo, con la alegría de iniciar este mes de la Virgen, este mes de María, este mes de las Madres también, vamos a dar gracias. Yo quiero invitarlo para que cada uno le dé gracias a Dios por este momento especial, este nuevo día. Iniciemos agradeciendo al Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy domingo vamos a meditar el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 19. Después de resucitar, Jesús se mostró otra vez a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les mostró de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, de Caná, los dos hijos de Cebo y otros dos discípulos. Simón, Pedro, le dijo, me voy a pescar. Los otros dijeron, también vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Cuando ya había amanecido se presentó Jesús en las playas, sin embargo los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús les dijo, muchachos, ¿tienen pescado? Ellos dijeron, no. Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y van a encontrar. La echaron pues a ese lado y era tal la cantidad de pescado que ya casi no podían ni arrastrar la red. Entonces aquel discípulo que Jesús tanto amaba le dijo, pero es el Señor. Simón Pedro, al oír que era el Señor, se aseguró la túnica con el cinturón, pues no llevaba más ropa, se echó al agua. Como no estaba lejos de la orilla, sino a menos de 100 metros de distancia, los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados. Apenas bajaron a tierra, vieron que había allí un pescado puesto sobre las brasas y que también había pan. Jesús les dijo, traigan pescado el que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca, sacó a la tierra la red repleta de pescados enormes eran 153. Con ser tantos, no se rompió la red. Jesús dijo, vengan a desayunar. Nadie se atrevió a preguntarle quién era, pero sabían que era el Señor. Se acercó pues Jesús, tomó el pan, lo repartió y lo mismo hizo con el pescado. Era la tercera vez que Jesús se mostraba a los discípulos después de resucitar. Después del desayuno, Jesús preguntó a Pedro, si hijo de Juan me amas más que ellos. Él respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Luego preguntó por segunda vez, Simónico de Juan, ¿me amas? Él respondió, Señor, tú sabes que te amo. Jesús dijo, sé el pastor de mis ovejas. Todavía le preguntó por tercera vez, Simónico de Juan, ¿me amas? Pero se puso triste que hubiera preguntado por tercera vez si lo amaba. Y le respondió, Señor, tú sabes, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús dijo, apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras joven, tú mismo decidías e ibas a donde querías. Pero cuando te hagas viejo, tendrás que poner las manos en alto, dejar que otro decida y te lleve donde no quieras. Con esto quería darle a entender de qué manera iba a morir para la gloria a Dios. Y luego añadió, siguen, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, es un texto en el que vemos varias cosas. Uno es la escena de cómo Jesús se manifiesta, se aparece por tercera vez, la pesca. Que nos recuerda San Lucas capítulo 5, cuando Jesús los encuentra por primera vez, la pesca milagrosa, tiren a la derecha, remen mar adentro. Pero también está este, esa ratificación del amor. Pedro tres veces negó a Jesús, tres veces ratifica su amor a Jesús. Veamos este domingo en la presencia del Señor, que la palabra de Dios ilumine nuestro sendero, nuestra vida, y sobre todo que nos dé fuerzas, para ratificar nuestro amor a Jesús. Dios los bendiga, el Señor los guarde y los proteja. Recuerde, la Santa Misa este domingo, vaya a la parroquia y celebre junto con sus hermanos la fe y aliméntese del cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Un buen domingo para todos, queridos hermanos.